Yo soy Cerecero y este Halloween Food no volverá a ser el mismo Porque llegó un equipo Llegado directamente desde las flamas del infierno Así es, fiferos, este equipo es el Ultimate Scream, el equipo más aterrador de FIFA Ultimate Team. este equipo lo componen jugadores impresionantes como Lukaku, Mansukic, Thomas Müller y Akinfenwa, el tipo más pesado de Inglaterra, el jugador más robusto y más horrible que puede haber, además de tipos horribles física y emocionalmente como Balotelli, Douglas Costa y tú, Felipe Luis. Estos jugadores Screamers van a estar disponibles por un periodo corto de tiempo así que abran los packs especiales de Halloween que van a encontrar dentro de entre su Foot 17. Y algo que además va a ser una locura es que estos jugadores durante el fin de semana de Halloween van a recibir una mejora monstruosa en sus habilidades lo que los hará los jugadores más temibles de Foot. Además, durante Ultimate Scream podrán tener la oportunidad de hacer desafíos de creación de plantillas. Aquí podrán tener un uniforme especial como el de Grito Aterrador y ganarse jugadores increíbles como Mario Gaspar, Douglas Costa y Payet. Ultimate Scream estará disponible desde el 21 de Octubre hasta el 1 de Noviembre. Y las mejoras monstruosas en las estadísticas de todos los jugadores Screamers estará disponible del 28 de Octubre al 1 de Noviembre. Y eso no es todo Fiferos, porque en Fifásticos tenemos una sorpresa de Food Scream para todos ustedes. Vamos a regalar dos playeras del uniforme de grito aterrador, como el que tengo aquí, para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es hacer una calaverita dirigida a fifásticos en donde nos mencionen a nosotros, hablen de fútbol, de sus jugadores favoritos y del FIFA. Ese es el único reto y va dirigido a todos los jugadores y todos los fiferos de México. Así que si están en cualquier lugar de la república y son ganadores, les vamos a mandar su playera hasta donde ustedes vivan, hasta el pueblo más chiquito de México y tenebroso. Así que ya lo saben, Fiferos, tienen hasta el 4 de noviembre para mandar su calaverita en un comentario aquí abajo y las dos mejores que seleccionaremos desde Fifásticos van a ser las ganadoras. Pues bien, Fiferos, yo soy Cerecero y recuerdenlo, Fiferos, cuando hay un equipo de miedo en FIFA Ultimate Team, ¡ah! ¡FIFA la vida!